Los cuentos de Guy de Maupassant son una caja de sorpresas. Puede llevarnos a una escena de caza, puede trasladarnos a un puerto marítimo, a la ciudad de París o a la guerra con Prusia, a una escena de matrimonio de cualquier tipo y hoy. Hoy, en el cordel, nos llevará a un pueblo donde se celebra una fiesta de tratantes de ganado, entre los cuales hay dos amigos que no se llevan bien, y uno acusa al otro de algo. —Que no es verdad. No contamos más. Vayamos al cuento. Espero que te guste. El Cordel Por todos los caminos de los alrededores de Gotterville, los campesinos y sus mujeres se dirigían a pie al pueblo, pues era día de mercado. Los hombres iban a paso tranquilo, con el cuerpo inclinado hacia adelante a cada movimiento de sus largas piernas arqueadas, deformadas por el duro trabajo, por el esfuerzo sobre el arado que desequilibra el hombro izquierdo y hace desviarse también la cintura, por la siega del trigo que obliga a abrir las rodillas para tener un mayor equilibrio, por todas las labores lentas y fatigosas del campo. Sus blusones azules, almidonados y lustrosos como barnizados, adornados el cuello y puños con un pequeño bordado de hilo blanco, hinchados en torno al torso huesudo, parecían un globo puesto a volar, de donde salían una cabeza, dos brazos y dos pies. Unos tiraban del extremo de una cuerda una vaca, un buey y detrás del animal sus mujeres le azotaban el lomo con una rama provista aún de sus hojas para apresurar su marcha. En el brazo llevaban unas anchas cestas de donde salían cabezas de gallinas por aquí, cabezas de patos por allá. Caminaban a paso más corto y rápido que sus hombres. La figura seca y erguida y envuelta en un mantoncillo estrecho abrochado sobre su pecho plano, la cabeza teñida con un pañuelo blanco que cubría sus cabellos y coronada de una toca. Al trote traqueteante de una jaca pasaba un carro que sacudía extrañamente a dos hombres sentados uno al lado del otro y a una mujer en el fondo del vehículo que se agarraba a un lateral para amortiguar los fuertes bandazos. En la plaza de Gorderville, había una infinidad de gente, un hervidero de humanos y de animales entremezclados. Los cuernos de bueyes, los altos sombreros de pelo largo de los labriegos ricos y las tocas de las campesinas sobresalían por encima de aquella aglomeración, y las voces chillonas, agudas, estridentes armaban un griterio continuo y salvaje que dominaba a veces una gran pisotada lanzada por el robusto pecho de un campesino contento, o por el largo mugido de una vaca atada al muro de una casa. Todo allí olía establo a leche y a estercolero, a heno y a sudor. Desprendía ese regusto angrio, horrible, humano y bestial, particular de la gente de campo. El compadre Corne de Beauté acababa de llegar a Goderville y se dirigía a la plaza cuando vio en el suelo un trocito de cordel. El compadre cornen ahorrador como verdadero normando que era, pensó que todo cuanto pueda servir y que recogerlo y se agachó no sin esfuerzo, pues padecía de reumatismo. Cogió del suelo ese trozo de delgado cordel y se disponía a enrollarlo con cuidado cuando observó, en el umbral de su puerta, al compadre Malandaín, el guarnicionero que le miraba. Tiempo atrás habían tenido sus más y sus menos por un ronzal, y los dos seguían picados, pues ambos eran rencorosos. El compadre Ocherkorn sintió una cierta vergüenza por haber sido pillado así por su enemigo recogiendo un cordel entre las cagarrutas. Se lo escondió rápidamente debajo de su blusón y luego en un bolsillo del pantalón y a continuación fingió seguir buscando por el suelo algo que no conseguía encontrar hasta que finalmente se fue hacia el mercado con la cabeza inclinada hacia adelante doblado en dos por sus dolores. No tardó en perderse entre la multitud lenta y chillona. Agitada por los tratos interminables, los campesinos palpaban las vacas, se iban, volvían indecisos temiendo siempre que se la pegasen, sin atreverse nunca a decidirse. Intentando leer la mirada de los vendedores, tratando continuamente de descubrir la astucia del hombre y el defecto del animal. Las mujeres, tras colocar a sus pies sus grandes cestas, habían sacado fuera sus aves de corral que estaban tiradas en el suelo atadas por las patas, los ojos despavoridos y la cresta escarlata. Escuchaban las propuestas, mantenían el precio, con expresión desabrida y rostro impasible, o bien se decidían de golpe a la rebaja propuesta y le gritaban al cliente que se alejaba lentamente, «¡De acuerdo!». —¡Compadre! ¡Lléveselo! Luego, poco a poco, la plaza se despejó y, mientras sonaba el ánjulus de mediodía, los que vivían lejos se distribuyeron por los mesones. En el jardín la sala donde estaba llena de clientes, así como el vasto patio abarrotado de toda clase de vehículos, carretas, cabrioles, faetones, tilburis innumerables carricoches amarillentos de estiércol, deformados, recompuestos, que dirigían al cielo como dos brazos sus varales o con la delantera en tierra y la trasera al aire. Muy cerca de los comensales, sentados a la mesa, la inmensa chimenea de deportante de llamas luminosas desprendía un vivo calor sobre las espaldas de la fila de la derecha. Tres asadores giraban con pollos, pichones y piernas de cordero ensartados y un delicioso olor a carne asada y agoteantes jugos sobre la piel dorada. Salía del hogar, alegraba los ánimos y hacía las bocas agua. Toda la aristocracia del arado comía allí, en el mesón de Jourdain, posadero y chalán, un tipo listo que tenía muchos cuartos. Pasaban las fuentes, se vaciaban lo mismo que las jarras de rubia sidra. Todos hablaban de sus negocios, de sus compras y de sus ventas. Se informaban sobre las cosechas. El tiempo que hacía era bueno para los prados, pero algo húmedo para los trigos. De pronto, en el patio delantero de la casa se oyó el redoblar de un tambor. Se pusieron todos en pie excepto unos pocos indiferentes y corrieron a la puerta, a las ventanas, con la boca llena y la servilleta en la mano. Terminado su redoble, el pregonero con voz entrecortada y marcando el ritmo de las frases vociferó. Se hace saber a los vecinos de Goderville y al público en general, a las personas presentes en el mercado que esta mañana se perdió, en el camino de Bausteville, entre las 9 y las 10, una cartera de cuero negro, que contenía 500 francos y documentos varios. Se ruega su devolución inmediata en la alcaldía, o en la casa del compadre, Ford Olbeck de Mandeville. Se gratificará con 20 francos. Luego el hombre se fue. Se oyó de nuevo a lo lejos los sordos de redobles del instrumento y la voz debilitada del pregonero. La gente se puso entonces a hablar de aquel suceso, enumerando las probabilidades que tenía el compadre Ulberque de recuperar o no su cartera, y terminó la comida. —Estaban acabando de tomar el café cuando el cabo de la gerdambería apareció en la puerta —preguntó—. ¿Se encuentra aquí el compadre Auchercorn de Breude? El compadre Aucherkorn, sé que estaba sentado en el otro extremo de la mesa, respondió: Soy yo, y el cabo prosiguió. Compadre Auchercorn, ¿tendría la bondad de acompañarme a la alcaldía? ¿El señor alcalde quiere hablar con usted? El campesino, sorprendido e inquieto, se tomó un trago de su vaso, se levantó y más encorvado aún que por la mañana, pues los primeros pasos después de cada descanso eran particularmente difíciles. Se puso en marcha repitiendo «¡A su disposición! ¡A su disposición!» y siguió al cabo. El alcalde le esperaba sentado en un sillón. Era el notario del lugar, hombre obeso, grave de frases pomposas. —Compadre Uchekorn dijo, se le ha visto recoger esta mañana en el camino de Beuceville la cartera perdida por el compadre Ubelquerque de Magneville. Desconcertado el labrador miraba al alcalde atemorizado ya por esa sospecha que pesaba sobre él sin que comprendiera la razón. —Que yo, que yo, yo, que yo he recogido esa cartera... —Sí, usted. Palabra de honor que no sé nada del asunto. ¿Le han visto? —¿Me han visto? ¿Y quién me ha visto? —El señor Malantaín, el guarnicionero. Entonces el viejo se acordó, comprendió, y encendido de ira exclamó, —¡Ah, me ha visto ese malaje! Lo que me ha visto recoger es este cordel. Aquí lo tiene, señor alcalde. Y rebuscándose en el fondo del bolsillo sacó el pequeño trozo de cordel. Pero el alcalde, incrédulo, meneaba la cabeza. —No querrá hacerme creer, compadre Ochercón, que el señor Malandaín, que es persona digna de crédito, ha confundido ese hilo con una cartera. El campesino, furioso, alzó la mano y escupió a un lado para atestiguar su honor repitiendo. —Pues es la pura verdad. —La sacrosanta verdad, señor alcalde. Se lo juro por lo más sagrado, señor alcalde. El alcalde continuó. Tras haber recogido la cartera, siguió buscando usted largo rato entre el barro por si se le hubiera escapado alguna moneda. El viejo se sofocaba de indignación y de temor. —¿Pero qué cosas son capaces de inventarse? ¿Qué cosas? —¡Mentiras, así para calumniar a un hombre honrado! ¡Qué cosas! Pero por más que protestó, no le creyeron. Se le sometió un careo con el señor Malandaín, que repitió y se mantuvo en lo dicho. Se injuriaron por espacio de una hora. A petición suya el compadre Ochercón fue cacheado. No le encontraron nada encima. Finalmente el alcalde, muy indeciso... Le dejó irse, advirtiendo que pondría el caso en conocimiento de la justicia y pediría que se instruyera una causa. La noticia había corrido. A su salida de la alcaldía el viejo se vio rodeado interrogado por una curiosidad seria o guasona, pero en la que no había ni sombra de indignación, y él se puso a contar la historia del cortel. No le creyeron. La gente se lo tomaba a risa. Siguió andando, parado por todos, parando él mismo a sus conocidos, comenzando de nuevo sin cesar su relato y sus protestas, mostrando sus bolsillos vueltos del revés para probar que no tenía nada. Le decían «Pero vamos, viejo zorro». Y él se ofendía, se exasperaba, enardecido, desconsolado porque no le creían, sin saber qué hacer y contando siempre su historia. Llegó la noche. Había que irse. Se puso en camino con tres vecinos a los que indicó el lugar donde había recogido el trocito de cordel, y por el camino no habló sino de su historia. Por la noche dio una vuelta por el pueblo de Breuté para contársela a todos, pero no encontró más que incrédulos. Pasó una noche infernal. Al día siguiente a eso de la una, Marius Pamel, gañán el señor Breton Agricultor y, y Manville, devolvió la cartera con todo lo que contenía el compadre Obelquer de Manville. Decía habérsela encontrado por el camino, pero como no sabía leer, se la había llevado a casa para entregársela a su amo. La noticia corrió por los alrededores. El compadre Ochelcon fue informado de ello, y se puso enseguida en circulación para contar su historia completada con el desenlace. Estaba triunfante. Lo que me dolía, decía, no era el hecho en sí, como comprenderán, sino la mentira. No hay nada peor que sufrir reprobación por una mentira. Hablaba todo el santo día de su historia, la contaba por los caminos a la gente que pasaba y a la que estaba tomando un trago en la taberna y a la salida de la iglesia al domingo siguiente. Paraba a los desconocidos para contársela. Aunque estaba ahora más tranquilo, algo le molestaba sin que supiera muy bien el qué. La gente parecía no tomarle en serio. Se hubiera dicho que estaban poco convencidos, y tenía la impresión de que hacían comentarios a sus espaldas. El martes de la semana siguiente se fue para el mercado de Goderville nada más que movido por la necesidad de contar su caso. Malan de pie en su puerta, se echó a reír al verle pasar. ¿Por qué? Paró a un hacendado de crítico que no le dejó terminar su relato y dándole una palmadita en la panza le gritó a la cara. Pero vamos, viejo zorro. Y se dio media vuelta. El compadre Ocherkorn se quedó desconcertado y nada más inquieto. ¿Por qué le habían llamado viejo zorro? Cuando se sentó a la mesa en el mesón de Jourdain, se puso de nuevo a explicar su caso. Un charán de Montvilliers le gritó: Ya, ya, tunante, que me conozco la historia, qué cordel y qué porras. Auchekorn malbució. —¿Pero si se encontró la cartera? El otro añadió. —Mejor estarías calladito, abuelo. Uno la encuentra, el otro la devuelve. Y aquí no ha pasado nada. El campesino se quedó sin habla. Finalmente había comprendido. Le acusaban de haber hecho devolver la cartera por mediación de un compadre de un cómplice. Trató de protestar. Todos en la mesa rompieron a reír. Se fue sin haber terminado de comer en medio de las burlas. Volvió a casa avergonzado e indignado, atragantándose de la rabia, de la confusión y tanto más aterrado cuando que habría sido muy capaz con su astucia de normando de hacer aquello de lo que se le acusaba e incluso de jactarse de ello como de una buena astucia. Siendo como era conocida su malicia, sentía confusamente que le era imposible demostrar su inocencia, y se sentía herido por lo injusto de la sospecha. Empezó entonces a contar de nuevo su aventura, alargándola cada día, añadiéndole cada vez nuevas justificaciones, protestas más enérgicas, juramentos más solemnes que pensaba y preparaba cuando se hallaba solas, obsesionado con el asunto del cortel. Cada vez le creían menos, ahora que su defensa era más complicada y más sutiles sus argumentos. «Estas son las razones de un mentiroso», decían a sus espaldas. Él lo oía. Se hacía mala sangre, se agotaban esfuerzos inútiles, se desmejoraba a ojos vista. Ahora los guasones le hacían contar la historia del cordel. Solo por diversión, como se hace contar sus batallitas a soldado que ha hecho una campaña, su espíritu profundamente afectado se debilitaba. Hacia finales de diciembre se metió en la cama. Murió a principios de enero. Y en el delirio de la agonía testiguaba su inocencia repitiendo, un trozo de cordel, un trozo de cordel, ese de ahí, señor alcalde. Fin